En el caso anterior buscamos el área de algunas figuras geométricas, rectángulos, triángulos y cuadrados, pero eso está relacionado con una operación que utilizamos de forma continua, que es la multiplicación. Aquí tú podrás encontrar lo que, es, lo que toda la vida has conocido como las tablas de multiplicar. Si nos fijamos, podemos ver que cada una de estas columnas corresponde a una de las tablas de multiplicar. ¿Qué tabla de multiplicar es esta? Muy bien, has acertado. Es la tabla del 2. ¿Qué tabla de multiplicar es esta? Es la tabla del 3. Vamos a verlas. 2 por 1 es 2. 2 por 2 es 4. 2 por 3 es 6. 2 por 4 es 8. 2 por 5 es 10. 2 por 6 es 12. Y exactamente lo mismo pasa con cualquier otra cantidad. Habitualmente conocemos las tablas del 1 al 10. Por tanto, este sería el conocimiento que tenemos memorizado hasta el momento. Puedes comprobarlo. Por ejemplo, 7 por 8 son... 56. Por fortuna nuestra calculadora de papel nos amplía por mucho esta visión. Por ejemplo, si quisiéramos hacer la multiplicación de 18 por 12, simplemente tenemos que hacer esto y encontramos que el resultado es 216. Si queremos multiplicar 23 por 17, el resultado sería 391. Si queremos multiplicar 3 por 16, el resultado es 48. La propiedad conmutativa de la multiplicación es aquella que nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Quiere decir que cada uno de los números que estamos multiplicando, que son los llamados factores, no importa en qué orden los multipliquemos, el resultado será siempre el mismo. Vamos a comprobarlo con nuestra calculadora de papel. Por ejemplo, 5 por 3. Buscamos el 5 en la base ¿sí? y lo multiplicamos por el 3 en la altura. El resultado es 15. Vamos a hacerlo ahora al revés. Vamos a hacer 3 por 5. Entonces buscamos el 3 aquí y aquí buscamos el 5. El resultado es 15. ¿Qué puedes decir de las figuras geométricas que se han formado? Muy bien. Son la misma figura geométrica con la diferencia en que se intercambian la base y la altura. O sea, se intercambian los factores. Por tanto, tú podrás hacer la multiplicación en cualquier orden sin ningún problema. Aunque es muy recomendable y es lo que haremos a partir de ahora, siempre buscaremos el primer factor en la parte horizontal y el segundo factor lo buscaremos en la parte vertical. De esta forma nos prepararemos para utilizar las llamadas coordenadas cartesianas creadas en el siglo XVII por el filósofo, matemático y físico Renato Descartes. Y mientras comienza el siguiente tema, elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada de un número natural, puedes suscribirte al canal y compartir el material.